Lindo. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo no, no episodio Nada, este caso, ¿eh? de... Te vemos ni te escuchamos. ¿No me ven? ¿No me escuchan? ¿A mí? ¿Sí ¿Lo lo escucho? Escucho? ¡Ah! <risa> <risa> mal? Sí, bueno. Dentro de, de entre todas las cosas que han pasado hoy día, <risa> esto, esto es el, el, un sí. pelo. No <risa> Olvida. Pero la verdad. es que el Discord. No, bueno, se quedó como la cámara y el micrófono del pato se quedaron cargando y no me aparecían. Ah, pero ahora sí. ah eso me... Ahora sí. sí que yeah. Es lo mismo que pasa cuando el, el TNC se desconectado también. Mm. ya yeah. Nadie. Ahora sí, de nuevo. Ahora ¿Qué tal, sí. chicos? Bienvenidos a la Cuatrifuerza. Programa de Paua.cl, donde a través de nuestro cuarto poder hablamos sobre los videojuegos. Soy Snow, me acompañan Metaru y Tenecan. ¿Cómo están, chicos? Uh, uh, uh. Uh. Intento, oh, expectante, expectante. expectante. expectante. Sí, esta es la semana. Sí, esta es la semana. Sí, porque dentro de todo hay varios anuncios que están muy relacionados con lo que se viene. Y tal como dice el título, vamos directo al estrellato. Al estrellato. Sí, porque esta semana, el día, día jueves, oficialmente inicia la E3 Pero además de eso inicia la Summer Game eh, Fest Y también varias cosas que se están realizando Porque este es ya casi el mes de los anuncios En todos los ámbitos Claro sí. No la semana no, es el mes Una semana Sí el mes de los anuncios, Pero sí. no lo sabrá Porque una semana antes de la E3 Todo el mundo se va a quedar callado Porque Se quiere, se quiere robar el El foco de detención sí. Todo el mundo se va a guardar para la E3 sí. Así que aquí estamos Así que partamos con las noticias Porque son Son varias cosas que Ya se nos vienen sí. Comencemos contigo Tenecan. Eh, por tu partido. Ya pues bueno, yo tengo varias noticias, voy a partir de abajo para arriba en nuestra listita, porque, porque bueno, siempre tenemos la noticia de Blizzard de la semana, ¿cierto? Espérate, espérate. Eh, infaltable espérate, espérate, espérate. La noticia, noticia de Blizzard, Blizzard de la semana <risa> <risa> ¿Qué voy a hacer, te voy a poner la gaf? Ya yeah. Esperar, para no esperar bueno, aparentemente y Aparentemente eh, Se... se, se hace, bueno, se, se salió hace poco de Blizzard eh, Team Morton uno de los uh -huh. principales productores de Starcraft 2 eh, y el propio Morten reveló que la verdad es que en Blizzard no están buscando ya hacer mucho más RTS a pesar de que como sabemos, bueno, Blizzard eh, era conocido por su RTS que es Real Time Strategy, ¿cierto? Eh, uh -huh. como el Starcraft o como el Warcraft eh, en su tiempo era como el caballito de batalla de Blizzard pero dicen que ahora no están buscando hacer esto, sino que están buscando hacer productos multimillonarios. ¿A Aquí me suena esto a que hay una fuerte influencia ahí de. De Activision, ¿no? ¿Cierto? Más que, más que mantener el, el sello de Blizzard de lo que fue y. De, bueno, de lo que. de lo que querían. De lo que han venido haciendo, ¿no? Sino que ya están buscando más hacer productos más. más rentables, pero en otro nivel, ¿no? Así que bueno. Esa es un poco la noticia, Blizzard de la semana. Bien cortita, pero. Una, una, una lata que se, se filtre en ese tipo de, de cosas porque da cuenta de, de lo que la gente viene pensando de la empresa ya hace mucho rato. No, ya no, está sí. ni... no, es muy lamentable el rumbo que ha tomado Blizzard Activision, porque ya no es Blizzard, hace mucho que dejó de ser Blizzard. Sí. Y lo único que queda son los desarrolladores que se han salido de Blizzard y que están formando sus propios estudios. Para poder hacer las cosas que se habían limitado con esta fusión que tenían entre manos. Sí, yo, yo la verdad es que me pregunto cómo, habrá, cómo le habrá ido a propósito de, digamos, que dicen que ya no hay como cabida en el mercado, entre comillas, como para los RTS. Yo recuerdo que el, el Civilization 6 le tiene que haber ido bien igual y no salió hace tanto. Y en sí. realidad es que, más por el tema de... Son juegos de nicho. Son juegos de nicho, y, en verdad, pero igual tienen público Lo que pasa es que esos, ese público de nicho, de juegos de estrategia, es muy el al género De poco no también salió una actualización para el Iron, Har Iron Harvest Juego también de estrategia mm -hmm. eh, Que también es mm -hmm. en esta antigua no, no hace mucho tuvimos Common and Conquer que también tuvo un relanzamiento en HD Son juegos de nicho y yo creo que tal como lo, lo mencionas en la noticia Blizzard está mucho más orientado no va a vender a 10, 000, una, una audiencia de 10.000 jugadores 5.000 jugadores, sino el que ellos probablemente quieren ya apuntar a, a hacer cosas que sean cercanas a lo que sea eh, Overwatch, eh, Call of Duty, Hearthstone, etc. Cuenta. entonces el mismo hecho de que mira el hecho de que Diablo esté siendo remasterizado no creo que vaya en una intención de vender millones y millones de copias, sino que probablemente es uno de los últimos proyectos que tenía en bandeja la compañía y que está orientado único y exclusivamente a la nostalgia nada más en el fondo sí. es, es muy transparente que las intenciones de Activision es capitalizar la fanbase que tiene Blizzard como compañía Y nada más Nada más yeah. Es verdad yeah. Sí, es verdad Mira, no es una sorpresa bueno. para nadie no es, no es es una noticia sí pero tampoco No, no le sorprende no, mucho es porque... más que nada como como, un, como una filtración de intenciones Más que otra cosa, ¿no? Es como, bueno, yo me voy Y porque ya este tipo de proyectos como que no tienen cabida en la empresa Es como eso, ¿no? ¿Mm? Claro y digamos eh, que bueno, tampoco se, hablando... se sienten cómodos, entonces se entiende todo. Sí, totalmente. Bueno, la siguiente noticia también es un poco bajón, porque la secuela de God of War, ¿cierto? de, de, de, la, de Del God of War Play, Play 4, como también se le conoce, eh, se retrasó para el 2022. Bueno, viene de la, de la mano de, yo creo, que varios juegos que se han retrasado por tema de pandemia, ¿no? Así que, bueno... Nada que hacerle, hay que esperar hasta el 2022 Pero se anunció Sí que va a estar eh, Tanto en Play 4 como en Play 5 Así que bueno, eso igual es un poco Una, una, una buena noticia A raíz de la de la mala noticia que es el retraso, ¿no? Claro, ahí justamente en el Twitter, eh, Santa Mónica Studios lanzó el comunicado de que indicaban que debido a que se van a dedicar un poco más de tiempo para poder eh, desarrollar juegos juego y obviamente eh, entregar un juego de calidad mientras mantienen la seguridad y la salud del equipo, decidieron postergar el lanzamiento para el 2022. Sí, y claro, esto viene a raíz, en todo caso, del desastre que fue Cyberpunk al respecto. Como que ya varias compañías han tomado la decisión de que eh, si van a sacrificar algo para que posiblemente tengan un feedback malo, prefieren más hacer el, un poco la postergación antes de estar con un título eh, precario y que no tengan que levantar después. Exactamente. Toda la razón. Una. No, eh... uy, uy, hablando de Cyberpunk, así una noticia súper cortita. Uh -huh. eh, uh -huh. Literalmente, no sé si recuerdan el tema de. Uh, Demanda colectiva. Uh -huh. Sí, sí. Ah, no, eh, Todos los inversionistas dentro de CD Project. Eh, quiere literalmente eh, entregar cargos contra de los CEOs y los ejecutivos del eh, estudio. Ya. Yeah. ¿Y se va a sumar a la demanda colectiva o, o qué onda? Porque literalmente la weá O sea, una de las razones dentro de esta. de, de, de este caso, que desastre que fue Cyberpunk 2077 fue tal. Cortó el valor de la compañía a la mitad. Uh, uh. Sí, y consideran. Tema... Dale. No, no, en el fondo. En el fondo. Ya, es una noticia cortita, pero en el fondo el, el tema va parte por el hecho de que los inversionistas. Este inversionista en particular. Tierman. El apellido es. Uh -huh. eh, miento. Esta firma de inversionistas uh -huh. que, Literalmente está tratando de presentar cargos Porque ellos, según el caso que ellos están presentando Ellos directamente dijeron Este producto está en condiciones de ser lanzado al mercado eh, Pusieron, a pesar de, lamentablemente por no tener una mayoría de inversionistas no pudieron prevenir que el juego fuera lanzado al, al mercado estado ellos Pero, ahora necesitan que se les reembolse desde las ganancias parte parte de la inversión que ellos tenían en la empresa porque empresa la literalmente desde la fecha hasta, el, hasta la desde el lanzamiento de la fecha ha cortado el presupuesto o sea ha cortado el valor de la compañía a la mitad lo cual es que es muchísimo la pérdida Plata. Ni siquiera estamos hablando de las ventas del juego, sino que estamos hablando del valor de la compañía, del estudio eh, Recordamos que si Project mm. Red solamente es el estudio detrás de, de, del juego, sino que es casi un conglomerado Ah, ¿sí? Ah, sí no Así que eh, hay, ah. hay grupos de inversionistas gigantescos metidos en todo eso Pero es una noticia ah. en desarrollo en todo caso uh -huh. Si no, pudieran seguir pasando más cosas uh -huh. en si Project Red Sí. Pero ahí, hey, sigamos Bueno, sigamos con la siguiente noticia Esta es una noticia eh, Que viene de mano de itchio Que es una plataforma de la que hemos hablado un poco Acá en el programa eh, Que hizo un bundle Eterno, eh, enorme Digamos, eh, más de mil juegos De, de la plataforma eh, Creo que en, un primera, en una primera instancia Fue hacia digamos, El movimiento Black Lives Matter la, El beneficio monetario en Estados Unidos uh -huh. pero creo que ahora como ya llegaron a la meta eh, creo que lo están también haciendo la, las donaciones hacia Palestina sí, mira Así que, y la S verdad es que es, es un, una cantidad de juegos ridícula porque hay más de mil está el Celeste además está el Long Gone Days que es un juego desarrollado por una chica chilena también que es muy bueno hay varios juegos más bien interesantes y solamente por 5 dólares sí, mira Solo eh, por cinco dólares. Sí. El, el tema Ahí te autoriza el, el enlace en todo caso. Es que el, cuando se hizo el Black, el Black Line Matters, esto fue el 2020, a mediados de junio, por el, el tema que que surgió con, con Jeff Floyd. Y eh, debido al éxito, esta vez hicieron la campaña, pero dedicado a la situación en Palestina. O cual, abrieron otra campaña. Ah, okay. sí. Y que por... Desde, a contar de los 5 dólares, tal como fue con la misma situación, pues optas a varios juegos, algunos de ellos bastante interesantes. Es una oportunidad única y que ofrece muchos juegos indies. En este momento llevan recolectado el 90% de la meta, que son mil 50, dólares. Y quedan todavía 4 días de campaña. Así que pueden aprovechar, chicos, el enlace lo vamos a compartir... A través del chat de, de Twitch y lo vamos a dejar mencionado también dentro de los anuncios. Pero para que puedan aprovechar, porque eh, tal como dijo Tenecan, la lista es enorme de títulos que se encuentran disponibles para que sí. puedan eh, disfrutar y descargar y aprovechando de apoyar la causa. Oh, no, no, no. Sí, creo que en este. Yo, yo, antes, antes, de en antes de empezar el podcast, no. eh, antes de empezar con el podcast, nosotros estamos comentando con el Tenecan. Uh -huh. Realmente esto es como comprarse una caja de CD pirata y sin marcar y hay muchísimas mira hay test de cosas muy buenas Ay, yo veo yo leyendo la lista de los juegos bien, hay juegos que yo reconozco que sé que son muy buenos otros que son eh, casi casi juguetes otras <risa> cosas que también son muy pulentas, muy bacanes no voy a decir cuál porque eso es que al gusto a sí, no, pero que al gusto de cada uno si eh, eh, este es justamente el 999 en uno original Exacto, sí, pero, eso, la es pero que... sí, de sí. hecho el equipo de marketing de hecho por haber tomado <ríe> eso como la como la imagen de representaría. Oye, pero y, y eso y es importante decir esto. Esto no es solamente de juegos. Hay arte, libros de arte, hay libros de review, hay discos, hay música. Sí. Juegos de todo tipo, desde acción hasta RPG, aventuras gráficas Y a pesar de lo que cualquiera pueda pensar, son solamente juegos, eh, esto no es shovelware No Absoluto Muchos de estos juegos son muy buenos eh, lo, lo bacán de todo este, de toda esta experiencia es, directamente meterse acá, quitar en un juego y ver qué sale Probablemente puedes encontrar eh, sí. Mira lo, los gringos tienen un, un término para esto que es grassroots uh -huh. o derechamente pillar un juego que tú no sabías que por otra instancia quizás tú no lo vayas a jugar o trae una mecánica que capaz que e idea que existía y que te puede encantar claro entonces también uh -huh. es una oportunidad para los mismos eh, desarrolladores indies para dar a conocer sus juegos Sí. Mira aquí por ejemplo hay, hay uno no, que voy se, se llama el y que está bastante entretenido que es un, un Tetris pero que se mezcla con Frog, con Frogger Ay, Sí. O o sea, sea, hay muy cosas muy así puedes pillar, sí chiquitas que son entretenidas hay cosas que re realmente tienen mucho trabajo y que fuera, fuera de huevos eh, quizás <ríe> no deberían estar en un bol como este pero están y bueno es por la causa justamente Deberíamos, deberíamos ofrecerle a la gente ¿eh? Sortear este bundle Vamos a ver qué, no sé, qué, qué, qué. qué, qué podemos hacer con, con esto Porque justamente no, no. son 1019 juegos Por 5 dólares Y que son justamente libre de DRM Así que ahí vamos Oye, a ver hay si un Que juego podemos sortear ¿Mm? sí, Acabo de encontrarme con un juego De Juliet también yo en Steam Que se llama Another Perspective Que muy entretenido, es cortito, dura como 25 minutos, pero es muy entretenido es generalmente un plataformero como de puzzles, pero muy, muy, muy entretenido <risa> buena buena, bueno. así que aprovechen sí, recomendado, sí. aparte que lo que decía bueno, sí, pues lo que decía el Metaru también ahí, que es bien interesante es que hay herramientas hay, hay, onda, acabo de ver, no sé, pues cuestiones para el D&D, ¿cachai? hay aventuras, herramientas de dados, qué sé yo acá hay, hay, una, acá hay una guía Val la industria del videojuego? Mira, ¿viste ahí de todo? ¿Cachai? Según esto, la descripción compañías distintas, 800 compañías distintas, entre Publishers Cemento, Premio, Industria, ¿cachai? ¿sí? Networking Estado en el Global Game Jam 2020 Ah, ah, no. hay, hay muchísimo contenido acá es un robo bueno igual si ustedes quieren si, si no me equivoco si ustedes quieren pagar más por esto pueden hacerlo sí si es voluntario el no. mínimo el mínimo son dólares así mínimo son 5 dólares. sí pero puedes eh, bueno. darle más si sí, ahí te sale pero bueno regalar y regal sí bueno sí. Te regalo, <ríe> te regalo mil juegos hermano vamos gracias hermano ¡Eh! listo Dar. Ya. Continuamos eh, Seguimos con, el, con, el, con la siguiente noticia Que es que hay un posible Anuncio pronto De Windows 11 Porque se anunció hace poco eh, Que va a haber una conferencia De Microsoft Si no me equivoco es El, 20, es el 24 de junio a las 11 am Eastern Time, que si no me equivoco está coordinado Con la hora de Chile ahora eh, Así que debería ser la misma hora eh, y supuestamente lo que se lo que se viene o lo que se rumorea que se viene, o que está casi confirmado, sería el anuncio de Windows 11 Ahí no está directamente linkado al, al mundo de los videojuegos, pero Windows. bueno mucha gente juega en PC ahora, así que es posible que alguna compatibilidad con videojuegos, alguna, alguna cosa ahí vaya a ver aparte que bueno todos usamos computadoras, así que igual es, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuánto, cuánto hay... lleva a Windows 10 ya? Oh, no hacemos sé ese tipo de preguntas. Este no quiero saber. Debe llegar no ya sé, como 4, 5 años. 5 años. No si sé no me equivoco. Este XP salió como hace 10 años nomás. Hace 5 años. No. 15. Ah, es más, el XP es más viejo. ¿Qué te pasa? Sí, creo que casi 20. Creo que. Porque ya con 15 estamos hablando de Windows Vista y 10 Windows 7. Igual siempre, siempre uno intercala los Windows, porque era como Windows XP. Bueno, me quedo con Windows XP porque Vista no me gustó tanto. Después estaba saltar el 7, me quedo con el 7, hasta que nos quedamos con el 10. Igual que usaba el 8 y la verdad es que igual era, era, era re bueno. Era casi como el 10, de hecho. Sí, sí el, el, el sí. tema que Windows, el 8, 8. Windows 8 tuvieron que hacerle varias cosas para que saliera el 8.1, sí. que se parecía al a lo que estaba planeando para el 10 pero eso fue porque la gente no se había tomado muy bien el tema de la, de la ventanita windows más que nada porque estaba pensado para que fuera eh, en tablets y a la gente no le gustó claro. esa, ese diseño en cambio con cuando windows 10 llegó veinte. llegaron un híbrido finalmente porque la última sí. vez que hubo un cambio significativo fue cuando tuvimos pasamos de xp a windows vista a pesar de que solamente un cambio gráfico visual y lo que más me gustaba de hecho de Windows XP es que yo podía cambiar la línea integrada la skin de Windows 98. Entonces. Quitaba ah. todos esos bordes redondos. No, yo quería mi PC que se viera como lo más industrial posible. Más retro posible. <risa> lo más retro posible. Maravilloso. Oh. Sí. Igual ahora se bueno. viene una actualización próxima en Windows con un cambio de diseño. Así que posiblemente vaya por ahí las cosas que se empezaran a ver para Windows 11. Mm. Che. Te siento que no va a pasar nada Oye, y, y, y, y por último tengo una noticia un poquito más autorreferente. Si es que no les molesta. Sí, va. Hay un... Eh, hay un ciclo de conciertos online que empezó ya hace bastante tiempo pero que le pusieron harto punto con la pandemia que se llama Bonus Stage. Se hace en el canal de Twitch de ellos que se llaman Bonus Stage Band eh, si no me equivoco. Uh -huh. Y eh, este sábado hay, uno, hay un concierto y voy a tocar yo. Así que ahí full recomendado que, que, que, que aguarden su panorama para el día de este sábado. Voy a tocar a las 5 horas Perú, uh -huh. lo que serían las 6 Ahora Chile eh, vamos a estar haciendo un set también de 40 minutos y voy a tocar un tema que no he sacado en ninguna parte. Oh. Está pensado, para, está, está pensado para, para ser lanzado en algo a futuro, Chan, eh, pero lo voy a, va a ser un adelanto importante. Primicia y absoluta. Ahí, primicia absoluta. Tenemos entradas gratis. Sí. Bueno. Ya, va, va a estar claro. el que en el escenario y yo voy a estar yo. Claro. Eh. Hermano, ¿viste? te acordáis acá, sí. yo eh sí, sí. Bueno, El sábado entonces. El sábado el, sábado, el sábado en la, la fecha. No no con ninguna conferencia, por si acaso. Habría que ver. Creo que sí, porque, creo que sí, porque el, eh, este fin de semana en 3 Sí, justamente. Y justamente y igual, vamos yo... a entrar a ello con Metaru. Y porque... Sí. Oh, de 3 se viene, lo habíamos hablado en el episodio anterior. Hay como bastante expectativa este año por lo que puede pasar. Hay muchas empresas bastante grandes anunciando anuncios. Eh, bueno, una de estas, eh, una de las grandes secciones de la E3 ya a esta altura es el PC Gaming Show Engloba gran parte de los juegos que se van a lanzar, eh, presa de nadie, eh, PC Y tenemos varias, varias varias cosas que se van a estar hablando Entre, por ejemplo, algunos de ellos van a ser eh, Vamos a tener Team Light 2 Tener Orcs Must Die eh, Hello Neighbor 2 En eh, varios juegos Sega va, también va a estar anunciando Varias uh, iniciativas Para el mundo de PC uh -huh. eh, eh, Puede que tengamos más Port de juegos, por ejemplo De la era de Dreamcast PC. Eso es lo que todo el mundo está uh -huh. Espechando que podamos tener Sería maravilloso que pudiéramos tener Sky of Arcadia Empecé al fin después de tanto tiempo Pero sí. eh, eh, Fuera obviamente También anuncios eh, de parte De GeForce, NVIDIA Y eh, Steam Va a estar hablando también de lo que va a ser El Steam Next Fest Que va a empezar justo después de que Durante el, el, el, Summer, Game, el Summer Game Fest Que el pato va a hablar después de eso va a ser como un festival donde se va a estar hablando de todas las cosas que pueden estar pasando en la escena del gaming de PC ¿Cuál? Sí. Eh, ah sí, también vamos a tener un nuevo trailer para eh, Vampiro la Mascarada Sin mencionar todas las cosas de las cuales todavía no, eh, no se han revelado Igual sí. La mayoría mm. de las veces Comparado con los últimos años y sobre todo en el año anterior DC Gaming Show es conocido por ser un shit show entonces siempre es entretenido ver <risa> cosas realmente extrañas salen dentro de todo esto eh, personalmente no tengo yo, yo yo tengo que admitir que yo leí la noticia en un principio dije steam va a tener un anuncio acerca de steam y yo dije oh y después salió oh. que era steam next fest y es como oh", pero bueno Va a ser entretenido, siempre hay una presentación entretenida en todo ese sentido y Siempre hay algo que se puede... Catar de todo eso O que si sí no tiene absolutamente nada que ver con todo eso eh, Ya vamos a hablar un poco ya de la parte de entretenida que son las dramas ¿Quién mejor para, <risa> para partir un drama? Que... Esto es bastante particular sí. Que... Eh, artista, eh, una fotógrafa en realidad, una artista de texturas, podríamos decir, está literalmente demandando a Capcom que eh, tanto en Resident Evil 4 como en sus remakes, Devil May Cry, se, se, se utilizó contenido, ella había generado eh, en esto, tú, no sé si ustedes saben que existen estos CDs de contenidos que incluyen texturas, recursos y todo esto, y todo esto es material ¿No? licenciado. Uh -huh pasa también eh, Tommy y alico tiene un de recursos de sonido de todas esas cosas todas cada vez que usted escucha un efecto de sonido súper común En una película los típicos gritos y todas esas cosas todo esto es material licenciado y se vende sobre todo en las grandes compañías hay que pagar licencia para poder utilizarlo claro claro eh, y la demanda indica gracias al leak que Capcom eh, sufrió hace un par de meses atrás eh, eh, los el, el estudios de desarrollo del Resident Evil 4 de McCry utilizaron esta um, incluso en el su material que eh, eh, material licenciado de estos seis de recursos en ningún tipo de eh, licencia al respecto mm. cual implica y no solamente eso, sino que eh, derechamente, hay una falsificación Y eh, licencias Básicamente, alguien lo mandaron a comprar la licencia Se quedó con la plata y se quedó callado oh ah, claro. Entonces, y no, y lo, lo que... peor de todo es que la forma en que pillaron esto No solamente fue por ojo sino que básicamente algunos de los archivos Nombres de archivos que existen en este CD que creo esta este artista que se llama Jurasek eh, los nombres de archivos los mismos existen en el CD y que uno los puede encontrar en los juegos son nombres súper técnicos o sea, son nombres genéricos pero siempre por lo general van serializados Tú los buscas, aparecen Al, uh -huh. denota aún más el hecho de que este contenido fue totalmente eh, eh, robado por parte del estudio de desarrollo de Capcom lo cual es bastante grave mm. eh, Derechamente los abogados el, el caso se está armando Esta demanda se está armando Y... Se, está pidiendo una compensación de casi 12 millones de dólares uh. Igual, uh. <risa> Ante lo cual Con obviamente los medios eh, Que están reportando este caso No van a pedir ningún tipo de No van a decir ningún comentario y Probablemente todo esto... O sea, es un caso, un caso bastante potente o sea, son como estas páginas en lo que hay y que. Y, y Calcom fácilmente puede pagar esos 12 millones de dólares, pero lo que implica es una pesadilla, porque por eso es importante tener tema, el tema del copyright. A veces la gente mira huevo cómo se publica el contenido en internet, o cómo se distribuye este contenido por internet, sobre todo cuando se trata de eh, ¿cómo se llama? Eh, assets pero nos estamos viendo ahora que en el... ¡Mira! ¡Está saliendo un gato! ¡Ah! Sí. Por ejemplo, en el bundle que está vendiendo es son, son assets que se dan sin eh, DRM muchas veces son copyright free uh -huh. tienen que dejarlo claro. establecido que esos contenidos son, eh, son... si son copyright free o qué tipo de licencia tienen atribuido claro Claro ¿Qué pasan estas cosas? Grave. Obviamente uno a escala muy chica puede decir, pucha, pero son fotos nomás y no pasa nada y oye, pero entendamos algo, esto está en Resident Evil 4 y en los remakes y los relanzamientos. O cuando uno entiende cuánto se ha vendido Resident Evil 4, hmm. entiende que aquí mucha plata que se genera, esto siempre parte por la misma, por la misma premisa, que esto es, es, esto es trabajo ajeno tenido ajeno, por el cual no se pagó y se generaron se generaron ganancias, Entonces nosotros re... hay una anécdota de alguien que cuenta dentro de todo lo que fue este este embrollo, gente que hizo eh, este proyecto para entregar texturas HD para el Resident Evil 4, realmente lo que ellos hicieron es que identificaron sacaron esas, de dónde sacaron esas texturas y patrones, y fueron ellos mismos a sacar las fotos a restablecerlas poder utilizar las fotos que ellos mismos, para poder utilizar mismo, esas mismas texturas con saltándose la, el copyright lo mismo, tenerlas también en alta resolución porque sí. la, la intención de ese proyecto era tener textura en alta resolución, etcétera etcétera, etcétera. bueno es un drama bastante, un drama de 12 millones de dólares que Capcom definitivamente, probablemente, va a tener que saber resolver sí. Bueno, y eso no tiene nada que ver con el segundo drama que les traigo el día de hoy ¡Chan! Oye, que yo, quería hacer un, un, un comentario ahí, chiquitito Yo creo que igual es... O sea, le, a, me recuerda a un caso de una, de una película Que salió hace un tiempo, que sacaron un póster y en el, el póster había un tiburón no sé, si, no sé si te acordás de esa historia, Metaru Que había un tiburón y alguien buscó y decía Oye, ¿sabes qué? Este tiburón que está en este póster de esta película Está en una página de de de páginas de stock, de imágenes de stock Y mucha gente creía que, creía que el fondo del problema Era que una empresa estuviera usando imágenes de stock Pero ese no era el problema ¿Cachai? Ahí hay que hacer una distinción Porque el problema no es que Capcom esté utilizando eh, Imágenes de otro artista O que haya comprado, por ejemplo Es muy común Hoy en día, sobre todo, que lo, los juegos son tan exigentes Y tienen tantas cosas Que en las empresas de, videojue de videojuegos Se compren herramientas, se compren assets Se compren eh, <coughs> modelos 3D Y después se editen. Entonces es común que eso se haga El problema ya es cuando Se toman esas herramientas y se utilizan sin copyright o se, no se compran o no se ver, no se verifica qué tipo de licencia tiene en este caso el problema va por ahí entonces para hacer un, un poco la distinción eso eso es lo que me ven no, que pasó también hace muy poco con una serie donde participaba Daniela Vega, que era la jauría la que lamentablemente el equipo de marketing no encontró nada mejor que tomar la ilustración de eh, un artista usarla en el material promocional, no esta artista se dio cuenta porque se le hicieron saber, el equipo de marketing en su momento se tuvo que hacer el loco y probablemente en todo este caso se tuvo que resolver después con Marlina, porque claro, lamentablemente no. en la forma en que funciona el copyright, esta gente, tú podías demandar por la provisión de vida de la misma forma en que las compañías a ti te pueden demandar por piratería. Que o sea. yo sé que estamos en latinoamérica y la petería es un tema súper irrelevante porque latinoamérica las compañías grandes si sí, por ejemplo no pueden poner una película de lo, bueno cuánta gente ha sufrido la, la semana pasada estuvimos teniendo problemas o sea estábamos mencionando cómo teníamos cómo tenía la gente problemas en youtube poder utilizar contenido porque los bots literalmente detectan el cop, el, el material con copyright y te flaguean el canal mm. peor Sí, pero aún así sí. YouTube es más permisivo porque por lo menos hay acuerdos. Tiene el content ID que se puede utilizar y que por lo menos establece punto en común para poder eh, por lo menos dar alguna regalía. Pero eh, fuera de eso, fuera de YouTube, el tema del copyright es muy sensible y ya estamos en 2020, por favor. Es Pato, 2021. 2021. Estamos en la era 2020. Todavía, todavía sigue siendo ah, 500, 500 de, de, de marzo. marzo. <ríe> sí. Sigue siendo 500, 500 de marzo. Así que... Por mí no ha sí, Hablando Pe de 500 de marzo... Espérate, hablando de 500 de marzo, el, yo les iba a hablar de otro drama, pero eso lo voy a decir ahora. Um, me, no sé si ustedes jugaron Detroit Being Human. No, pero lo vi harto en YouTube. Lo vieron harto? ¿Vieron la película? Lo, sí, lo jugué en YouTube. La <ríe> película. No, no, ya, yeah. ustedes conocen que eh, uno de los productores slash directores tras del juego es David Cage. Uh -huh. Es sí. muy reconocido por crear todos estos juegos con una gran contenido de narrativa, desarrollo de personaje El último juego que antes de Detroit Become Human era Beyond Two Souls con Elliot Page. Ahora. Bueno. En ese sí. momento era Ellen Page, ahora es Elliot Page Sí, sí. Eh, Y eh, lamentablemente esta es una persona que es no es muy apreciada en el mundo del desarrollo de videojuegos ni por los consumidores, ni en la empresa general, porque tiene una, una fama de ser una tal persona En los últimos, mm -hmm. eh, Jake Grimms tuvo que salir adelante a decir, derechamente Efectivamente eh, que ellos se están desligando de los dichos de esta persona Porque voy a, voy a pues perdonando la expresión, voy a citarlo derechamente como lo dijo él eh, Quantic Dreams no hacía juegos para maricones bueno, Puedo asegurar que no es algo que la gente dice Tiene intenciones de caer bien con la gente Solamente mm. lo dice cuando realmente no tiene interés en, eh, en, en, en los derechos de los demás, de ese modo. Uno considera que un juego como Detroit: Become Human es un juego que a pesar de todas las expectativas de, de que fuera malo, es, resultó ser un juego muy bueno con un excelente apartado gráfico, con un excelente performance, que ganó varios premios en su momento, culto también la carrera de bueno, varios de los actores de juegos que participaron en el juego eh, Y todo esto solamente trae de nuevo a la palestra que eh, este conocido personaje, David Cage Cuestionado por su real real eh, capacidad para generar eh, estos juegos, estas experiencias, por decirlo de alguna manera que mm -hmm. eh, Bueno, obviamente a la luz de, de, de esta noticia Bueno, son varias declaraciones Pero tampoco no las voy a citar todas A la luz de esta, sí. esta noticia Básicamente mucha gente sale a, está saliendo a, adelante A decir que, eh, derechamente el, Los grandes logros que se, se, se han logrado Con Detroit Become Human Ha sido a pesar de las intervenciones de David Cage Por ejemplo, mm -hmm. mucha gente sí. eh, contenta sobre por ejemplo eh, cómo se llama el personaje no me puedo acordar ahora exactamente de to Become Human pero del, hay una, del, el... del Connor Detroit? creo que se llama Connor, Connor. gracias Connor, eh, Connor en, en varias el, el, el actor hizo playthroughs del del juego entregó su propio comentario de cómo fue y él directamente decía mucho mucho lo que fueron grandes momentos Dentro del juego Se hicieron eh, Contra lo que Las indicaciones de David Cage El cual se enojó mucho Con los actores de voz Porque directamente Se empezaron a revolar En contra de él mm. ¿Cuál? Yo no sé si es la forma correcta De decirlo Pero es básicamente la, Casi la misma opinión Que tienen la gente De Zack Snyder Toda producción mm. Mm. Well, obviamente nadie va a pedir el, el, el cage cut el cage cut, eh, el, el cage cut de Detroit Become Human Pero si sí uh -huh. habla de por oh, ejemplo okay. otras polémicas que he tenido Como por ejemplo en Beyond Two Souls Donde él derechamente eh, Derechamente hay escenas muy eh, Que fueron cortadas del juego Donde hay este, violación contra el eh, personaje de L... Page, deja mucho que desear sobre la situación. Hmm. Y, sí, ah. yo había escuchado harto de que el tipo era era, era complicado. Y que es. Aparte que parece que narrativamente, o sea, porque los juegos estos venden, si bien venden por narrativa y por, exp yo creo que venden más por la experiencia, porque Aparentemente, la, yo no he jugado ninguno, solo he visto el, el. ¿Cómo que se llama? El Detroit Become Human. Pero, claro, había leído que, Que... sobre todo en cuanto a narrativa y que era lo que más se le atribuye a Cage, creo, eran bien deficientes los juegos. O tenían muchos problemas, o tenían, tenían problemas de conexión, de hilo, cachai, como que no funcionaba muy bien por ahí, puede, puede que haya sido un tema de, de choque de él con, con, con su equipo también, ¿no? siempre para ah, un poco de contexto, todo esto viene en base a las declaraciones que han habido en una investigación que Quantic Dreams de por sí eh, uh -huh. está sufriendo por eh, denuncias de acoso sexual en el ambiente laboral y de relaciones y condiciones laborales muy tóxicas tienen a principalmente a David Cage en el centro de la tormenta mm. claro. para que uno se haga una idea muchas veces la gente cuenta ¿eh? Eh, cuando un director es bueno gente suele volver a trabajar esta persona piensa por ejemplo ejemplos mm. clásicos son por ejemplo Tarantino eh, de que hemos hablado por ejemplo en otros estudios que tienen eh, no me ocurre en directores de en este momento, pero... Ah, ah Kojima, Kojima con Norman ríos y más, que gente que genuinamente genera buenos lazos y que se preocupan de trabajar en pos de... Eh, de crear una buena relación laboral, te vuelve a trabajar. Sí. en Cualquier espacio de trabajo donde tú estás con un jefe que... efectivamente una persona que empuja un proyecto hacia adelante, tú vuelves a trabajar con esa persona. Cuando eso no sí. pasa... Tú haces todo lo posible para no volver a tomarte con esta persona mm. totalmente Y David Cage es un muy buen ejemplo de eso Porque ninguno de los juegos en el que ha participado él Ha vuelto a tener eh, participaciones con, eh, por ejemplo, eh, ni parte del staff Ni parte del equipo de desarrollo, ni de los actores de voces, etcétera eso entrega grandes luces sobre por ejemplo cuáles han sido los grandes problemas de este juego uh -huh. de, de esta persona y de este estudio en general claro, claro. si sí, es lamentable uh -huh. de que por una persona todo un proyecto se venga abajo, pero si ese proyecto ah. lo, es liderado justamente por una persona polémica, no queda mucho al respecto y lamentablemente demacra el esfuerzo realizado por los demás sí, no hay, hay varios hay varios eh, directores que son realmente o sea, que están en el mismo la misma posición en, la, en términos de opinión pública por ejemplo Randy Pitchford es el otro que se me viene a la mente precisamente por las mismas declaraciones de abuso maltrato laboral pésimas condiciones de trabajo entonces eso habla también un poco de cómo la industria sí es mala que termina validando este tipo de instancias. Yo sé que en los últimos años se ha tratado de mejorar un poco. Ya sea por temas de crunch. Ya sea por temas de acoso. Ya sea por temas de condiciones laborales. En general. Pero... Eh, aún queda mucho por avanzar. Desde que finalmente podamos... Sí, car, de, de, del juego a este tipo de personas. Mm. Detroit Become Human... Mm. Eh, y aún es considerado un excelente juego y eh, eh, es eh, probablemente el juego favorito de mucha gente que quizá incluso ni siquiera antes había jugado o algo yo conozco demasiado mucha gente que se enamoró mucho de los personajes, del juego, del setting, etc así que va a ser terrible pensar de que es muy probable que en un futuro volvamos a tener otro juego de David Cage y que nuevamente vamos a tener que enfrentar el hecho de ver que esta persona está aún a cargo de un proyecto Todo lo que eso implica Así que... Bueno sí, debe ser. Sí, sí. Y quizá no, ¿no? en una última noticia, un poco menos densa, ya para relajar un poco eh, También se anunció algo que quizá... ¿Cómo podemos decirlo? Mágico, no cómico, de humoroso humorístico notable <ríe> no, o sea, esto genuin genuinamente le sacó Muchas reacciones a la gente qué tal lo que no sabe lo que estoy hablando sí. estoy hablando de Word. Eh, Park World se me cuesta, se me cuesta un poco pronunciarlo así que le voy a decir mejor Palmal <ríe> no se me Palmal se anunció eh, de parte de la compañía Craftopia eh, o sea perdón el nombre del estudio es Pocket Pair ...que ya previamente había lanzado Craftopia... Uh -huh. eh, uh -huh. ...para el año... ...2022... ...y... Da el trailer DC una vez. ...verdad, el tráiler... ...de ese... no es... ...verdad, es... ...pucha, me imagino que... Hay, eh, ...ahora Patito lo va a poner ahí en el... ...la eh, sí. transmisión... ...pero... ...¿cómo, cómo lo podemos decir? ¿esto es una sátira? ¿esto, esto es en serio...? Esto es, es difícil entender qué es lo que está pasando eh, con, con este juego Pero yo creo que la mejor forma que podríamos describirlo es, es Si tuvimos eh, Pokémon Espada Pokémon Escudo, esto es literalmente Pokémon Pistola Mira, hay un, hay, un término, hay un término que usamos con mis amigos metaleros Que es cuando cuando cuando el, cuando el, el género se mezcla mucho, o sea que tenéis como muchos géneros de metal o rock Metió y le sumáis como el factor chileno además, es como que se le dice Charquicán metal. <risa> ¿Okay? esto, podría, esto sería como Charquicán Gaming, porque de, de verdad que sí. es como que metieron, metieron toda una olla y e hicieron algo. Sí, ah, esto, una, esta verdad, la... todo. Sí. esto es como que pescaron todo y todo. es un salteado de, de un salteado gaming. Hay un término eso que ocupamos acá que es, se llama Lumami. Este es Lumami de... el Lumami, el Lumami de. Lumami. Impact. términos claro. con. A cuatro fuerzas. Claro. No. no pero es, de, de verdad, aquí hay de todo. De todo. Desde. De, sí. eh, eh, es que la descripción habla de que hay un survival, hay eh, cascaza. hay elementos de crafting elementos de crianza de estos PALs. Farming. farming es, no, son Pokémon. Son Minecraft. Uh -huh. Creamen, claro. Hay multiplayer. Hay dungeons. Hay automatización. Es que literalmente... Está el director. Y dijo... ¿Qué es que ya, Cabro. ¿Qué no nos vamos a hacer? Y el equipo dijo... Sí. Claro. Nada más. Sí. El meme nunca bajó representado. Sí. Oh. Le faltó ser sí, una que... criptomoneda. Falta, le falta solamente hacer un. No. Les falta solamente ser Bitcoin. Esto, claro. Güey. Mira, tu, tu pal es un NFT. Claro, no, no NFT. les des ideas, pato. No les des ideas. Eh, eh, es en, el en, en el fondo se volvió Neopets. Claro, uh, ne es. es, es. Ne Neopets Minecraft Call of Duty. Claro. claro. Stardew Valley. Se sí, uh. te río. Oh, sí. no, no, no hay suficiente no, sí. Yo creo que esta weá la van a lanzar el, la, Bueno, el anuncio Es para el próximo año, para el 2022 Yo creo que son capaces de inyectarle aún más cosas todavía Así que Solo queda esperar Bueno Queda tradear en el la mercado? Reacciona... Adelante ah, ah, ya, ya, bueno, Aquí ya sé que yo Lo único que le falta, que le falta es que tenga RTS Sí, uh. De que ahí vamos a ver qué pasa sí. oye, TNK se cayó yo creo que ese es la alarma no, aquí, ya el alarma de que ya estamos estamos con tempito no, ¿sí? ya. Eh. vamos vamos a de, sí. vamos de lleno entonces con lo que se nos viene porque sí, vamos, eh, vamos. Esta, esta semana va a iniciar y ya está iniciando toda esta temporada de conferencias, anuncios y demás porque aparte de la E3 se, está, se va a llevar a cabo la Summer Game Fest 2021. Dentro de todas las actividades que se vienen para este mes, eh, ya hay algunas que están anunciadas y que hemos hablado al respecto, por ejemplo, Microsoft, que está ya con su conferencia el día domingo. Pero antes de eso hay varias actividades, entre ellos el jueves, o sea, sí, está bien, el jueves. El jueves va a iniciar la Summer Game Fest con un kickoff. Eh, a las 2 de la tarde hora de Chile y que lo va a llevar a cabo Geoff Keighley, que va a anunciar el, un show con eh, un showcase, world premiere con eh, presentaciones de algunos artistas, entre ellos Wizard eh, Day of the devs y muchas cosas más. Además de eso esta semana se está llevando a cabo la Netflix Geek Week entre los cuales eh, eh, justamente Netflix aprovechando el tema del, del streaming y los anuncios virtuales va a justamente mostrar lo que se va a estar mostrando y lo que se va a estar lanzando dentro de este año en su plataforma y entre ellos dividió eh, estas transmisiones en cinco días porque lo va a anunciar según las, los tipos de contenido que va a estar presentando hoy día eh, partió con eh, algunos temas de series y... y como de superhéroes y demás, ¿s? pero dentro de la semana hay varias actividades, entre ellos eh, cartoons, que eh, les va a dar bastante fuerte, y también respecto a videojuegos, y entre ellos el día sí. viernes va a estar enfocado plenamente a gaming, y va a estar junto con Geoff Keighley, eh, anunciando los shows y films que va a estar basado en los juegos. Entre ellos eh, de, dentro del, del compilado que nosotros anunciamos en la página de Pagua, se encuentra eh, The Cuphead Show Arkane que Ay, es de, es de LOL, está The Witcher eh, Castlevania, que posiblemente anuncien la, cómo le fue con esta temporada y qué es lo que se viene considerando que esta temporada ya daba cierre a la saga de Trevor Sí y Resident Evil, la serie, que también ya han anunciado algunos trailers y demás, eso. así que ahí pueden anotarlo a las 12 del día, se va a estar realizando este streaming el día viernes, para que estén atentos. Y también va a haber un coach prime time eh, Gaming Stream, que se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde. En la página de Summer Game Fest se encuentran disponibles todos los anuncios, eh, las fechas y también se encuentra disponible un plugin para que lo puedan agregar en sus calendarios. El día. Oye, tengo ¿Sí? una duda. Tengo una duda porque hay, hay, hay, hay digamos, presentaciones que se conectan. O, sí. son, ¿Van a ser las mismas? Sí, van a ser las mismas. Eh, por ejemplo, el JK Quick, que se va a llevar a cabo toda esta semana a contar de las 12 de la tarde, hora de Chile, eh, son anuncios que se llevan a cabo y justamente con el Summer Game Fest eh, eh, se relacionan entre sí porque el día viernes va a dedicarse a videojuegos. Y hay cosas que también van a estar eh, concentrados porque son parte de las actividades previas o que se van a acabar durante la E3. Entonces Summer Game Fest es como el global, se podría decir. Ah, ya Porque es como anuncios de videojuegos, pero enfocado a, a no solamente E3, sino que a cosas que van a hacer después de la E3. Pero como esta semana es la E3, es justamente el, los platos fuertes se van a estar llevando a cabo esta semanita. El día 12... De junio, que es sábado, a las 3 de la tarde se viene Ubisoft Forward, que van a estar mostrando los juegos que se vienen para este año por parte de Ubisoft. Y a las 4 y media de la tarde, toda esta hora de es Chile, se va a llevar a cabo el Devolver Digitals Annual Showcase Event. Ahí con qué nos bueno. impresionará Devolver en esta ocasión, no sabemos. Dejaron la vara super alta okay. el año pasado con el, sí. el showcase que hicieron con, a través de los juegos. Sí, estuvo súper bien así. Sí. sí. Super, eh, super bien. Así que ahí vamos a uh, ver con qué nos quedamos ¿Qué haces este año? Eh, el <risa> Mira, por lo menos ya anunciaron de que van a estar mostrando el próximo Tom Clancy. Ah, de hecho están, están promocionando una película de Tom Clancy. También, sí, también. ¿no? Mm -hmm. la, que sale, la que sale en Twitch todo el rato. Mm. Que sí, así, de... <risa> así que también te tendremos más noticias al respecto. Sí. Y el día... Pero ¿Volver? devolver ¿Mm? devolver hay una hay postearon algo en twitter ya gente obviamente como tú sabes cómo se pone la gente sí. en twitter eh, la gente empezó a ver que hay un pequeño teaser de la posibilidad de tener un hotline miami 3 mira ah. mira, mira ya, ya, aquí ya empezaba a armarse el hype <risa> es que por ahí va sí el día domingo, a contar de las 1 de la tarde de hora de Chile, se va a llevar a cabo la conferencia de Xbox más Bethesda. Va a durar aproximadamente 3 horas, así que se viene bastante fuerte. Y a las 3.15 pm se va a llevar a cabo el Square Enix Presents, que van a estar mostrando trailers, eh, anuncios de nuevos juegos, updates y noticias del respecto del equipo. En Pagoa.cl escribimos una notita al respecto relacionado con Square Enix, para que también puedan irse... Adentrando lo, el contenido que van a estar mostrando. A las 5 de la tarde van a estar mostrando el, un showcase del juego próximo que se viene, Back for Blood. Que es como este eh, sucesor espiritual Death for Death. del Left 4 Dead. Y el día 16 de junio, que esto ya es el miércoles, eh, relacionado con sí. Summer Game Fest, se va a estar llevando el Steam Next Fest que ya Metaru habló al respecto el día 23 de junio se va a presentar la sinfónica de Sonic a contar de las 3 de la tarde y el 22 de julio eh, obviamente esto se va a seguir complementando en los días que vayan pasando eh, se va a presentar EA Play que van a estar mostrando los títulos que se vienen eh, por esta compañía eso es relacionado a eh, el Summer Game sí, Fest <ríe> claro FIFA 2050 Pero aparte de eso sí. 2020 plus Pero aparte de eso Ya de por sí Algunas actividades tal como dijimos se llevaron a cabo el, Durante este fin de semana Se llevó, eh, se realizó el Guerrilla Collective Que son justamente un show indie Que surgió por el tema Del movimiento de Black Lives Matter y que mostraron muchos títulos que se vienen dentro del desarrollo indie y que participan personas eh, afroamericanas. Eh, también se va a llevar a cabo eh, el Wholesome Direct 2021 el 12 de junio. El día sábado. A contar de las 7, 6, 5. A las 4 de la tarde. Veamos. Eh, y también. El 14 de junio se va a estar presentando Capcom, todavía sin hora, todavía no sabemos. El día 15 de junio, previo a Nintendo, todavía no tenemos horario, pero de por sí se va a realizar el E3 Awards Show. Porque es como el, esta premiación que se genera por los títulos que se vayan mostrando. Esto es una tradición que tiene la E3 con los títulos de los demos que se muestran. Y es la primera vez que se va a realizar sin sí, los demos. Entonces, igual va a ser un poquito raro. Mm -hmm. Y eh, tenemos el Nintendo sí, Direct bienvenido. el día martes. Y finalmente, Bandai Namco se va a estar presentando el día martes. Como actividades de la E3. ¿Qué son tus expectativas, Patito? Para todo esto. Mira. ¿Qué, qué, qué crees que.? sabemos, que, sa sa ti, sabemos claro. que Nintendo se va a llevar una vez más esta E3 No, <risa> mostrando puro humo eh. <risa> <risa> otro uh -oh. PNG más pantalla, sí, o... sí, <risa> pero sí espero de que al fin eh, pongan a la palestra el, el update de la Switch en cuanto a Nintendo, en parte de Xbox, espero que muestren todos los títulos que tienen que salir que van a ser exclusivos para la consola y PC. Porque ya. Lo lo... Infinite, vamos. Claro. Porque ya de por sí, con todas las compras que ha hecho, eh, me extrañaría que no salga ningún título para este año. Que sale, y, empezar a salir la y, y es más, ya hay rumores de que en la misma conferencia va a anunciar que compró otra compañía Microsoft. <risa> uh. Oye, <risa> pero igual, le, le, le está yendo bien a la Xbox, así que. Sí, por, por lo sí. menos eh, no es un, un mal dispositivo, pero eh, le falta todavía el peso de los títulos. Y eso es lo que Sony tiene respaldado por mucho tiempo: los juegos. Sí. Efectivamente. ¿Tú, Ténacan? ¿Qué espero ayudar no, para... para ir cerrando ya? Porque me tengo que ir, pero sí. para ir cerrando mi parte, eh, obviamente Nintendo. Me interesa uh -huh. mucho. Eh, me interesa mucho verlo el Back from Blood porque yo soy bien fanático... Ah, tampoco tanto, pero me gusta mucho el Left 4 Dead. Eh, ¿Ah? Así que quiero ver qué, cómo se, tra se transmite eso a este juego nuevo. Creo que mostraron un poco de gameplay hace poco, pero no, no he visto nada así como bien en, deta en detalle. Así que me gusta que haya como una exposición específica de esto. Uh -huh. Eh, Square Enix, obviamente porque quiero saber qué van a hacer con el Final 7 Remake Si es que van a anunciar el 2 o todavía... Si no, mira, si no lo anuncian este año, lo más probable es que ya sea para largo Si no lo anuncian este año o el año que viene, ya... 7, 8 años más yo le veo, fácil Al Final 7 Remake 2 eh, ¿Qué más? Bueno, me gusta Devolver porque Devolver es súper excéntrico Es como que me gusta verlo porque, porque sí y obviamente, Capcom, porque está latente el tema del Evil de 4 Remake, porque han estado sacando juegos todos los años. Y todavía no se sabe qué van a hacer el juego el año que viene. Mm. Entonces, si se mandan el anuncio por ahí, del, encima, que tienen la demanda encima del, del mismo, del Evil 4 también, ahí va a ser bien entretenido como ver esa, esa dinámica y las reacciones de la gente. Así como, oh, están sacando un remake de un juego que viene igual copyright, así... <risa> yo creo que van a apurar Vamos el a tema <risa> Van a apurar el tema, justamente okay. Podemos la, ver la ¿La razón razón? Así. que por debajo Así ¿Vale? para que desaparezca Y, y chao no, ¿Cuál va a ser cuál va a ser el, el, el... ¿Quién se va a robar? Se va a robarle tres Creo que sí. hay, hay Muchas... Yo, bueno, yo lo dije la última vez, yo lo vengo diciendo hace rato hay muchas posibilidades, uno, usualmente se puede decir que se puede ir a la segura con Nintendo, uh -huh. porque pueden hablar de... ¿Cuánto se llama? Pero de eh, Wild 2 The Wild 2, ¿cachai? O con Metroid 4 Pero no hay mucho, yo te digo, ¿sí? por ejemplo, si Capcom anuncia Street Fighter 6 mm. Si Square Enix anuncia la segunda parte del remake de Final Fantasy 7 Mm. Microsoft mm. muestra a lo Infinite Y cumple todas las expectativas so, Incluso hasta IA Tiene eh, una oportunidad Que, o sea, bueno Xbox también tiene el nuevo Wolfenstein que se puede venir Sí ah, yo, yo, Incluso el Oye, mismo la, Ubisoft la, la, Mira, la dirá, Ubisoft ¿Ah? La, voy a, la voy a tirar super al peo, pero imagínate que EA anuncie un juego de The Mandalorian. Sería maravilloso. Yeah, el, el próximo año sale la nueva temporada, así que es posible. Es posible. La, tira, la, la tiro ahí sí, pero súper sutil. Super sutil. Yeah, que para sí. que, hey, ¿viste? eso es lo que yo desea. Este 3. Se viene bastante delicioso. Está como sí. para hacer una asadito con los amigos <ríe> pailo. No. Oye, sí. Igual, la próxima semana yo creo que vamos a planificarnos para partir un poquito antes. Porque va a ser mucho sí, el contenido que vamos a tener que revisar. Así que vamos a estar anunciando en las redes. Eh, sé que partimos una hora antes para justamente poder sí. sentar y conversar de lo que ha sido sí, y, y, y lo que sí. fue durante este fin de semana. Dado que igual va a estar un poquito complicado estar comentando al respecto, pero vamos a estar revisando cada uno de los streams y vamos a estar recolectando lo mejor de cada uno de lo que vayamos eh, encontrando que nos gusta y lo vamos a estar posteando en el sitio de Paua.cl. Excelente. Sí, y vamos, va, va, va, va, va. sí, dale, vamos a ver si que si también realizamos alguna transmisión sorpresa, posiblemente de Microsoft porque va a ser como el, el que tiene el plato fuerte. Ah, ahí vamos. Sí, así sí, que vamos. eso, vamos a estar comentando al respecto. Ya Tenecan, te liberamos. Vamos. Yo me retiro. Que estén bien. Suerte. Chao, vale, vale. Bien, y bien. nos bye bye. bye bye. Y nosotros también nos vamos retirando Metaru, ¿Mm? para que ah, ya que Sí. Para que, ya, ya podamos, podamos, sí, para que podamos eh, estar un poquito más tranquilos, dado que vamos a tratar de juntar fuerzas para cubrir y realizar eh, el compilado de noticias que vamos a estar mostrando la próxima semana en la Cuatrifuerza. Así que eso, chicos... Muchas gracias por vernos en este episodio resumido y un poquito accidentado inicial, pero muchas gracias por, por vernos. Recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar no solamente el contenido que hemos hablado, sino que también algunas notitas, artículos, reseñas... Y no solamente relacionado con videojuegos, sino que también a cine, televisión, tecnología. Que también se está realizando varias transmisiones durante este mes y muchas cosas más. Además de eso, recuerden visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como La Cuatrifuerza, nombre oficial ya en Instagram. Y también en Facebook. Y también nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl en las redes sociales. Tenecan. No alcanzó a, a despedirse en sus redes sociales, pero lo pueden encontrar como TENECAN en todas partes. Metaru, tus redes. Bien, lo mismo. A Metaru, PX, en todos lados. Así que eso, chicos. Muchas gracias por vernos y ya estamos con todo el hype eh, para esta E3 2021. Así que, ¿Qué? que ojalá que aprendan la barrilla. Sí, hay que, hay que aprender estar de la, la barriga. El tiro, el tiro, Sí. al tiro. Sí, tiro. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Dejar remojando la soya. <ríe>